Y rápidamente pasamos a presentar el keynote del día de hoy, donde vamos a estar hablando de la comunidad BGP, el atributo olvidado. Está a cargo de Tomás Lynch, que es ingeniero y señor network architect en Vulture, proveedor de servicios de infraestructura en la nube. Lo recibimos con un aplauso, por favor, en el escenario. Tomás. ¿Se puede usar este micrófono? Bien, porque no leo esto. Bien, eh, tengo el cosito acá. Bueno, cuando me dice Jorge, vas a hacer el keynote, keynote, ¿no? En inglés, eh, tenía todos estos temas para elegir, ¿sí? Este, por ejemplo, Data Lake Analysis of 400 Years of IPS Flow Reports a Draft, ¿no? Que, que en inglés queda buenísimo, ¿no? O Simulation, Modeling for Modeling and Simulation in Simulated Models, que es un tema que todos manejamos y conocemos. Sin embargo, elegí comunidades BGP. Y O'Flaherty se debe estar preguntando: ¿por qué otra presentación de comunidades? Venimos hablando de comunidades de 1997. ¿sí? O sea, ya todos sabemos cómo son las comunidades, ya todos sabemos BGP. Pero cuando uno va a la realidad, a la operación, y empieza a conectarse con distintos proveedores, cuando voy a decir con distintos EXPs, no estoy hablando de ningún XP de la región, ¿sí? Y te dicen, ah, no, no tenemos comunidades. No, pero yo quiero que el tráfico no salga al sistema autónomo 65.000. Ah, no, esa comunidad no. Pues me tenés que, lo tenés que mandar al RTBH, al Black Hole. ¿Sí? No, no quiero. ¿Sí? Entonces, ¿por qué otra presentación de comunidades? Pues es una forma simple de balancear tráfico entrante. La verdad es que es súper simple, no hay que andar desagregando rutas, no hay que hacer pre-pens, local preference y cosas extrañas. ¿sí? MED, que es más loco todavía. ¿sí? Hace 25 años que trabajo con BGP y todavía no entiendo MED. Pero bueno. Como ven, al principio era... Voy a volver a la invitada especial a RPKI. Por qué invitado especial? Uy, una vez que vuelvo para Por qué invitado especial a RPKI? Pues me avisaron que tenía 45 minutos y tenía 20 minutos de presentación. Sí. Entonces dije, pongamos RPKI, que también es una forma de filtrar prefijos. Y otra vez volvemos a algo de 1997: filtro de prefijos, lista de accesos, comunidades. O sea, este tipo se quedó en 1997. No. La verdad es que uno estando del lado, este es el motivo verdadero, es completamente egocéntrico. Yo siempre trabajé en empresas que daban servicios a otros, ¿sí? Y generalmente eran empresas grandes, entonces todos teníamos comunidades, todos teníamos arrepecaditos, brindábamos con champán, comíamos unicornio y esas cosas, ¿sí? La realidad es que ahora estoy del otro lado, estoy como un... Es un Cloud Service Provider es, es detrás nuestro, no es más nada. O sea, ya está, tenemos cinco sí, clientes con BGP y demás. Y los clientes con BGP y sus propios prefijos nos piden, ¿cómo hago para no enviarle a cierto sistema autónomo lo que tenemos? Y trabajamos con un esquema de comunidades, pero cuando necesitamos ir un paso más allá, más allá del tránsito que tenemos, generalmente estos tránsitos o estos proveedores hacia, hacia Internet no tienen un esquema completo de comunidades. Este, por ejemplo, no pueden cambiar el local preference, te piden desagregar prefijos, no podemos dejar de enviar, que esto ya lo hablamos. O, por ejemplo, tenés que esperar cuatro días para que actualicemos los filtros. ¿Por qué? Porque ellos tienen que actualizar sus filtros y luego a sus tránsitos le tienen que pedir que actualicen sus filtros. ¿Sí? Entonces, Hoy en Internet, cuatro días, creo que en un segundo hay tres billones de mensajes en Facebook, 20.0 mil millones de mails, cuatro días es toda una vida en Internet, no se puede esperar. El objetivo de la presentación, definir comunidades básicas eh, que todos deberíamos tener. Aquí hay miles de presentaciones, pongan ahora en Google... BGP, Community, Presentación, NanoC, y van a ver una de hace mil años. ¿sí? Es también mostrar cómo configurar muy simplemente RPKI y una invitación, LACNOC, a un webinar de BGP avanzado. Son los tres. La comunidad está definida en RFC 1997, tiene dos campos, el uso más común es poner nuestro sistema autónomo en el primer campo y dividir las comunidades en dos tipos de usos. Una de información, que será información geográfica, y otra de una acción. Es, la información geográfica es nodo, pop, ciudad, eh, puede ser hasta el rack donde está el router y demás. La acción es generalmente cambiar local preference, agregar un prepend, y no, no, no propagar hacia cierto sistema autónomo y demás. Eh, esto acá que dije. ¿sí? No enviar a 64.500. Pero esa comunidad tiene 32 bits. ¿sí? Y la CNIC me asignó ese sistema autónomo. Cuando voy a poner ese sistema autónomo, que parece de 32 bits, ¿sí? lo pongo en el router. Configuro, hago ese comando ahí, y me dice que es un sistema, inválido, es un sistema autónomo inválido porque no está en el rango 65, de 0 a 65.535. ¿Por qué? Porque esto es un sistema autónomo de 96 bits, que son los nuevos sistemas autónomos viejos. Eh, acá me equivoqué. La CNICA ha unos 10.000 ASN de 96 bits. 32 bits, me equivoqué, disculpen. Entonces, ¿qué puedo hacer con, esta, con esto? Porque no, no lo puedo poner con las comunidades, digamos, de 1997. Puedo hacer algunos trucos, muchos proveedores hacen trucos. Eh, como por ejemplo dividirlo en dos partes, entonces pongo 65, 55, 2.1 y luego ahí tomo las, eh, las acciones que quiero tomar. Esos, esas 4X pueden ser otra vez cambiar un local preference, agregar un prepen no, no, adver, no propagar hacia, hacia otro sistema autónomo. Usar 102 puntos, porque en el libro los ejemplos son siempre con AS100, entonces uso 102 puntos. Pero, ¿qué hago si me asignaron esa, ese sistema autónomo 1.234.567.890? Ser feliz y utilizar eh, estas comunidades que se llaman en, en, en inglés es Large Communities, la traducción mejor sería comunidades grandes. ¿Sí? Y aquí una frase de Townhauser que dice que es más fácil encontrar un local preference de 4.000 millones que meter una S de 32 bits en una comunidad de 32 bits. La comunidad de 96 bits, eh, otra vez definida en la RFC 8092, tiene tres campos. Hay un uso sugerido en otra RFC 8195, donde tengo mi sistema autónomo, la función y el parámetro. Entonces, agregamos un nuevo campo, digamos, a, a, la, a la versión anterior de comunidades. Eh, y nuevamente vamos a tener las, los dos usos más comunes, son tener una información, cierto nodo, cierto equipo. Eh, cierto cliente eh, País, ciudad, lo que sea Y una acción Las acciones otra vez son las mismas Nada más que podemos tener Cosas mucho más desagregadas ¿Sí? eh, Si no tengo comunidades Y hoy tendría que elegir Entre 32 o 96 bits Elegiría 96 bits Por más que yo tenga un sistema autónomo De De eh, de 16 bits, ¿no? Son sí, 16 bits. Eh, los ejemplos son varios. Por ejemplo, definir esta comunidad 64.496.2.70 para que mis clientes cambien su local preference a 70. sí eh, Pero ¿qué pasa si con el tiempo luego me conecto o tengo un cliente que tiene un sistema autónomo 70, y yo tengo definidas comunidades para filtrar a los sistemas autónomos, para no propagar hacia los sistemas autónomos. Habría, tendría que elegir otra comunidad, tendría que documentar esa otra comunidad en algún lugar, ese documento nadie lo va a leer, y vamos a hacer lío con este sistema autónomo 70. Comunidades básicas, esto otra vez lo van a encontrar por todos lados, hay comunidades de información, por ejemplo aquí puse una donde tenemos nuestro sistema autónomo, 65540, 2.31 y el código de país. Y luego un código de POP, que eso lo dijo yo, el código de país, hay toda una norma. ISO 3166, donde están listados todos los países, el número que le corresponde, las tres letras que le corresponden, las dos letras que le corresponden y demás. Eh, y el código de POP se lo puedo poner yo eh, como quiera. Por ejemplo, en este caso 068 es el código país de Bolivia y elegí el POP 001 como Santa Cruz. Entonces yo sé que todas las, todos los prefijos que tenga con esta comunidad van a venir de Santa Cruz, Bolivia. Comunidades de acción básica. Aquí tengo mayor facilidad para definir, porque al tener un tercer campo eh, puedo elegir distintas acciones y distintos valores. Entonces, por ejemplo, yo sé que mi sistema autónomo 2.100 es siempre para cambiar el local preference. Mi sistema autónomo 2.200 es siempre para agregar pre Mi sistema autónomo 2.0 es siempre para no propagar al sistema autónomo. Y una en particular, 61540 2.666 es una comunidad básica para, para ruteo de, de agujero negro o black hole routing, eh, muy utilizada. Este, hay gente que aquí usa 999, usa 1666, la verdad que el estándar de facto es usar mi sistema autónomo, 2.666. Hay, otro loca, hay otro, otra RFC donde define una comunidad, eh, una well-known community para utilizarla como Black Hole Router, que no me acuerdo si la puse aquí. Bien, iba a decir algo y me olvidé aquí. Ah, Lo que tiene de bueno, lo que comprobé con las comunidades grandes o large communities es que muchos, muchos proveedores de tránsito, cuando yo le envío las rutas, borran las comunidades. O sea, toman la acción y luego borran las comunidades que yo estoy enviando. Eh, no sucede lo mismo con las large communities. Entonces uno va a los looking glass de los, de los tránsitos y ve que le han borrado todas sus comunidades y quedan las large communities, hasta que se den cuenta. ¿no? Pero mientras tanto es bueno, es, es, esa es otra ventaja para ver de dónde viene, dónde se originó, sin que le borren la información. Pan para hoy, comida, hambre para mañana, pero funciona algunos ejemplos. Estos ejemplos los voy a poner aquí, son, en particular son, son proveedores fuera de la región. Elegí todo que sea fuera de la región para que nadie me tire con algo desde, el, desde, desde allá. Eh, el mensaje es que las comunidades, podemos hacer de todo con las comunidades, ¿sí? Con estos dos campos, utilizar nuestro sistema autónomo y dos puntos y poner un valor o utilizar las comunidades largas. Esto, por ejemplo, este ejemplo de aquí es generalmente eh, muchos proveedores de tránsito. Lo que tienen es no enviar a Asia, no enviar a Europa, no enviar a América del Sur y otra comunidad aparte para no enviar a ningún lado. Eh, estos lo definieron estas personas. Esto es Ertel en India. Lo definió con utilizar las tres comunidades. ¿sí? ¿Para qué complicarme con una comunidad más si ya tengo las otras tres? Comunidades geográficas. Esto es PCCW, eh, un, un proveedor mundial, eh, donde te, te indica las comunidades que tienen. Como verán aquí. Utilizan todavía las comunidades antiguas, tienen código de región, código de POP, si es de Estados Unidos, costa este, costa oeste, Europa, Asia y demás. Ya cuando ingresamos a los... A los IXPs, empezamos a ver que empiezan a utilizar los IXPs, utilizan... Estas comunidades de la RFC 8092. Fíjense qué simple que es. Eh, utilizar prepends. Y, uh, uh, uh, uh, sí, este ejemplo es para, para utilizar prepends. Fíjense que cambian un esquema. De utilizar un sistema autónomo privado. A tener su sistema autónomo 6695. Esto es DECIX en Ámsterdam, me parece. Eh, y utilizan el, el segundo campo para prepend una vez, dos veces o tres veces. Si es cero, le hago prepend a todos los peers que tengo en el XP. Y si es, eh, si es con el sistema autónomo, se lo hago exclusivamente a cada uno. Fíjense que aquí nuevamente lo que estoy diciendo es, se sacan de encima este 65.001 que por ahí un cliente lo puede utilizar y decir, voy a utilizar 65.001 2.6140, no se lo voy a enviar a este sistema autónomo. Y sin embargo, por ahí 65.001 2.6140 es también utilizado por un proveedor de tránsito que al recibir esa comunidad... Eh, no sé, eh, en vez de no agregarle un prepend, eh, bloquea el tráfico, no, no propaga el tráfico hacia ese sistema autónomo. Con esto lo que hacemos es utilizar nuestro sistema autónomo, queda definida la comunidad eh, unívocamente, o sea, yo sé que es el sistema autónomo 66.695 66, y las acciones que tenga que tomar. Entonces, no hay solapamiento de comunidades, porque esa es otra cosa que estuve viendo. Muchos utilizan estas comunidades, las comunidades rfc no, 1997 con dos campos y a veces se solapan. Si alcanza el tiempo, tengo un ejemplo que voy a mostrar de un cliente que le llamamos el Capitán Comunidades. Flix, otra vez, esto... Esto es un, un Xp en Miami. Utiliza también eh, comunidades para prevenir anuncios. Sí. Aquí otra vez eh, es muy utilizada cero dos puntos sistema autónomo dentro de Xps para no propagar eh, hacia cierto hacia cierto sistema autónomo. Es también un un estándar de facto, utilizar eso. Sin embargo aquí, si nos movemos a comunidades largas o grandes, eh, queda nuevamente bien claro cuál es el sistema autónomo al que, el, al que le quiero enviar esta comunidad, qué acción quiero tomar y sobre qué otro sistema autónomo tercero que está más allá del IXP. Venimos bien con el tiempo, ¿no, Carlos? Buenísimo. Invitado especial RPKI. Les dije, lo invité porque me alcanzaba el tiempo. Más de comunidades, es práctica, práctica y práctica. Definir los esquemas, tomarse el, el tiempo de decir, bueno, voy a utilizar estos tres campos. El campo uno siempre es mi sistema autónomo, el campo dos lo defino para lo que quiera y el campo tres lo defino para lo que quiera. Invitado especial RPKI. Según estuve viendo, y acá levanten la mano los que me quieran corregir, mis últimas mediciones en, en cantidad de prefijos que, y acá Carlos me va a matar, que tienen un roba o que cuando yo los filtro me aparecen como válidos del total de la tabla de internet. Ya estamos casi en 900.000 prefijos en la, en la tabla total eh, solamente el 20-25% me aparecen como válidos, o sea como que hay un ROA detrás que me ayuda a validarlos es muy poco y es algo muy muy simple para poder hacer filtros dinámicos entonces acá viene como lo demostré mientras estaba hablando, la confesión todavía confundo ROA con RPKI el Tras Anchor para mí es un restaurante de mariscos que, que, que se come muy rico. O sea, Carlos Martínez, por suerte, me explica. Me dice, no, Tomás, a ver, otra vez. ¿Te acordás que te lo expliqué ayer? Sí, Carlos. Bueno. Eh, sin embargo, entiendo para qué es útil y lo utilizo. ¿sí? Y, y por eso es lo importante cuando uno está en operaciones, cuando uno está en la trinchera, es... Ok, muy linda la teoría, pero este cliente me está volviendo loco y en cinco minutos lo tengo que arreglar. ¿Sí? Me está pidiendo que le saque los filtros, no puedo esperar cuatro días para que le saque los filtros. El tipo tiene RPKI, tiene los ROAS, y me dice que es imposible que tardemos cuatro, cuatro días. Entonces, entonces ahí vamos. ¿Para qué lo utilizo? Es la manera que es un filtro, es una forma... Muy, muy simple De filtrar dinámicamente O sea, yo no necesito poner Un access list de 150.000 prefijos Donde diga Bueno, tengo un barra 32 Y acepto hasta los barra 48 Este Y, ah, pero Uy, puse mal el número de IP Me equivoqué, en vez de 168 Puse 186 Es como dice Facundo Townhauser, si todos usáramos RPKI, mi vida sería mucho más fácil y no tendría que decir frases célebres. ¿Sí? Entonces, es un filtro tan fácil que es, si es válido, lo acepto. O sea, hay alguien atrás que está diciendo, sí, este prefijo es de este sistema autónomo. ¿Y quién es ese alguien de atrás? ¿Sí? Son los RIRs los que están. ¿Carlos? Sí. Son los RIR, lo que, lo que están detrás de todo esto son los RIR, ¿no? Sí, bien. O sea, hay alguien con la suficiente confianza para decir que esto es válido. El sistema que se utilizaba antes eran los IRRs, como Radb b, -B eh, la empresa formalmente conocida como Lumen, o ahora que no sé cómo se llama, tenía su, su IRR. Pero había muchos IRR que yo iba y ponía todos los prefijos del PIT Chile a nombre de mi sistema autónomo y la gente empezaba a abrir los filtros. Con esto es, si es válido, lo acepto. Si no es válido, lo descarto. Es, es, seguramente es un hijack o es algún otro problema. Y si es desconocido, recién ahí paso esa lista de acceso, esa prefix listo, como sea ahora, de miles y millones de prefijos. Para ver si es válido, si es de mi cliente. Al final está más interesante esto de RPKI que lo de comunidades. Bueno, ¿qué necesito para RPKI? ¿No? Se transforma en una trampa esto. Ustedes venían a hablar de comunidades y les termina hablando de RPKI. Es súper simple levantar un servidor de RPKI. Puede ser un Raspberry Pi. ¿Sí? Puede ser un, un, una máquina que tengan ahí olvidada, una laptop que tengan olvidada, que tenga un Ethernet, ¿sí? por favor no me usen wireless con esto, un Ethernet, lo conectamos y ya funciona. Ese servidor va a tener eh, hay software, estos son dos que he utilizado, Ford, que Edmundo, ¿dónde está? ¿Está dormido? No. Bueno, está por allá. Este, el Ford, que si no me equivoco está desarrollado por LACNIC, con NIC-MX, si me equivoco me tiran algo. Y Routinator que está desarrollado por Labs. Cómo instalarlo, cómo ponerlo, qué es el protocolo RTR, todo eso es súper simple. Y eh, los routers que hoy soportan RTR, que es este protocolo que habla. Entre el router y el servidor, voy a decir el servidor RPKI, y acá es donde empiezo a hacer agua. Y este servidor, Routinator o Fort, eh, lo soporta Juniper, Microtiff, FRR, Bird, Cisco. Este, ya tiene soporte en, en, en todos los vendors. ¿sí? La configuración es súper simple. La configuración del RTR la hago una vez. Y luego le hago las consultas. Y no puse la configuración. Bueno, me parece que la configuración la tengo en, en otro lado. Ahora vamos a ver. Eh, conclusiones. No. Ahí. Las conclusiones son... Si todavía no tienen implementado comunidades ni RPKI, todavía están es como si hoy estuvieran trabajando con un router de 1997 que tiene 4K de memoria, un Ethernet y un T1. ¿sí? Les va a ayudar a ahorrarse problemas y tiempo en el futuro. Van a ser más dinámica la implementación de los clientes. Hace más atractiva la oferta de conectividad, es decir, eh, decir, tenemos RPKI, incluso si empiezan con RPKI y un, un par de condiciones más, pueden firmar Manners. Yo estuve hablando con un, un proveedor de Sudáfrica hace una semana y me quería presentar Manners. Y le digo, nosotros también tenemos firmado Manners. O sea, el, el, el, el la oferta que ellos tenían era: miren, que nosotros somos Manners. ¿Sí? Este, y yo al conocerlo dije, vamos con esta persona. Si todavía no automatizan la red, este es un muy buen primer paso. Tener bien definido, tener un estándar de comunidades es fundamental para cualquier ISP, aunque le den servicios a usuarios finales, que tengan un, iba a decir Dialab, porque lo estaba mirando a Patara, pero que tengan eh, DSL, cable o lo que sea. ¿Sí? imagínense que en el futuro pueden tener clientes que puedan pedir comunidades incluso si son ESPs, exigirle comunidades a sus proveedores de tránsito sus proveedores de tránsito tendrían que tener una persona que se tome un día para definir las comunidades ¿Sí? entonces la idea de todo esto es el mensaje es no tratemos a los routers como mascotas, sí. O sea, tener este router tiene esta configuración, no la toquen. Este router tiene otra configuración. Todos los routers vamos a tratarlos como ganados. Cada vez vamos a necesitar más routers. Con Ariel estuvo presentando aquí eh, una la arquitectura, las arquitecturas de los data centers donde se necesitan un montón de equipos, sí. Y nuevamente. En vez de tener un solo equipo monolítico gigante así con 70.000 placas, podemos eh, reemplazar ese super equipo carísimo con super soporte por equipos más pequeños, distribuir el, el ancho de banda y ahí no podemos tratarlo como a esta mascota que tenemos linda de super eh, poder, sino que necesitamos tratarlos como ganados, tener comunidades, tener RPKI, automatizar, Python y demás. Pero me estoy yendo del tema. Una conclusión también es invitación webinar de BGP avanzado, que todavía lo tenemos que charlar cuando va a ser. La idea es no hablar de... O sea, BGP avanzado. Ya tienen que saber BGP, vamos a charlar más en profundidad temas de RPKI. Vamos a charlar más en, en profundidad eh, cómo utilizar comunidades y demás. Muchas gracias. No sé si tengo tiempo para el Capitán Comunidades. ¿Sí? Bueno. Estuve un caso del de Capitán Comunidades. Tenemos un cliente que nos abre tickets. Y, y la verdad que nos ayuda más a nosotros que, que a él. Este es un cliente que hace Anycast en todo el mundo. Y como ven ahí, utiliza bastantes comunidades. He cambiado algunos números para que no se sepa bien quién es. Ahí tienen la dirección IP. Ya saben, esa es la que dijo Carlos, que todo el mundo se acuerda. 2001 de 8 barra 48. Y utiliza... Este es uno de los nodos, utiliza 46 comunidades. ¿Sí? Acá ven mezcla de comunidades de 16 bits. de Ya me olvidé cuántos bits. Las comunidades de RFC 1997 y las comunidades de 96 bits. El amigo utiliza estas tres comunidades eh, para este proveedor que se llama... Arelion o Arlion, no sé cómo se pronuncia, Arlion, Telia o 1299, tres comunidades para no anunciar, cambiar el local preference. Luego también tiene comunidades para AMSICS, eh, y qué utiliza las comunidades eh, grandes, eh, no anunciar, no anunciar a ciertos sistemas autónomos. O sea, el Capitán Comunidades utiliza un montón, estas son... De mi empresa, internas, no anunciar, distintos, fíjense que aquí utiliza una comunidad RFC 1997 y una larga para no anunciar al AS1234. Esto lo cambié, tendría que haber utilizado una AS de los del pool de reservado, pero bueno, 1234 creo que no existe. Bueno, aquí empezamos a ver algunas comunidades nuevamente que utiliza 65.000. Es un sistema autónomo privado eh, e incluso utiliza 65.000, dos puntos, otro sistema autónomo privado que hacen eh, distintas acciones. Incluso analizando esto, me puse a analizar qué comunidades utiliza mi cliente, el Capitán Comunidades. ¿Sí? Y hay algunas que son bien claras, eh, que las tengo identificadas, que son estas del primer, aquí el, el, el primer párrafo, pero hay otras que no sé qué es lo que hace. ¿sí? Por ejemplo, la 65.064.990, no sé qué es. ¿sí? Entonces, eh, nuevamente, ¿qué pasa si esa comunidad para... Proveedor de tránsito A es no propagar a cierto sistema autónomo y para proveedor de tránsito B es agregar prepens o, o, o, o, o nuevamente no dejar pasar. El capitán comunidades va a tener bastantes problemas. Entonces nuevamente mejor utilizar comunidades de 96 bits. Chun, chun, chun, chun. Esto es como la gente que busca el no pasa. ¿Se puede pasar a la próxima desde Camina de Control? ¿Alguien ¿Eso es lluvia? Lluvia, ven, ven a mí, te necesito. Bueno, ahora vamos a... No sé qué pasa, ¿eh? es la lluvia. Bueno. Yo pensé que eran ustedes aplaudiendo. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a, a continuar. Se ha alargado la verdad. Se, se escucha fuerte la, la lluvia. Te despedimos con lluvia, Tomás. Muchísimas gracias. Renovemos el aplauso, por favor, para Tomás. Sí. Hola. Ah, sí. tenemos el bloque de preguntas acá. Nos, te, nos, nos estás, nos estás escapando. Igual estás bien de tiempo, Tomás. Te quiero sí. avisar, eh. Pero Tomás, ¿cómo se te ocurre irte? No me, no, me, no me has dicho que había preguntas. No, pero es que no sabemos si hay, pero dale la oportunidad a la gente. O sea, que... ya te aplaudieron y ya. Bueno, un fuerte aplauso para Tomás Lee. Otra vez. Además, mira cómo han venido personas a verte después del evento social de anoche. O sea, la Gracias. sala está mucho más llena de lo que imaginaste alguna vez en tu vida. Qué susto que tengo con las preguntas. ¿sabes? Bueno, algunas preguntas por aquí para Tomás. Hoy solamente tenemos speakers de primer nivel, es lo que vamos a tener todo el día. Presentadores de primer nivel, así que preguntas para Tomás. Yo tengo un una anuncio parroquial primero. Tenemos algunas recompensas para quienes se animen a hacer preguntas que no seamos nosotros, no me las voy a dar a, a mí mismo. Abre el micrófono, al micrófono. Es cierto, bueno. digo que no me eh, hoy justo este, vine, vine más prolijo y no me voy a dar recompensas a mí mismo por hacer preguntas, pero eh, los que se animen, tenemos algún premio gracias a, a Internet Society y a Cristian que hace un rato lo vi y ahora no lo vi más. Está ah, no por allá. Eh, bueno, allá está. Muy bien. Entonces, vamos con, con, el Mojulio, con si Julio. Con Julio. Vamos con sí. Julio primero. Vale. ¿Escuta? Sí. Eh, solo una complementación para su presentación. Cuando vi que tú invitaste a RPKI, eh, en, en nuestros eh, route servers, nos marcamos las, los anuncios con Communities con el resultado de la validación de RPKI. Entonces, você puede juntar las duas cosas. Exacto, exacto. Y también, el capitán comunidad, ¿quién puede olhar las comunidades que tenemos usado, que tenemos comunidades que olham perda de pacotes y latência con los neighbors, permitindo engenharia de tráfego. Excelente implementación. Sí. Sí, sí, sí, las implementaciones de las comunidades realmente eh, se pueden extender no solo con los ejemplos que di aquí, sino con, como con los que dijo Julio. Exacto. Hola, buen día, buen día. Tomás, un placer. Eh, Ricardo Vélez de Vuela, un ISP de acá de Bolivia. Eh, tenemos varios compañeros de, de acá de Bolivia, ISPs pequeños, que están empezando a entender el, el ecosistema de Internet. Y bueno, están llegando en un momento en el que ya hay agotamiento IPv4, ¿no? Entonces, eh, claramente IPv6 va a ser la mejor alternativa para tratar de arrancar y seguramente hacer algún artificio para, para poder coexistir para todos los que no puedan conseguir un IPv4, ¿no? Un Entonces, eh, ¿cómo ve usted es, eh, hacia el futuro en este tema de comunidades? Eh, o si nos puede eh, comentar un poco cómo... Sí, sí. En palabras sencillas, para los que están entendiendo esto, ¿cómo, cómo ve el futuro para los ISPs pequeños que están entrando a, hasta, a este, a, bueno, al, ecosistema. al ecosistema de Internet? ¿no? Gracias. Perfecto, sí. Eh, lo que tiene de bueno Comunidades es que es un atributo BGP. O sea, tenemos que acordarnos que BGP es una aplicación. ¿sí? No está en la capa 1, no está en la capa IP, es una aplicación. TCP como cualquier otra, nada más que maneja TUTEOS. Y dentro de sus atributos, y, perdón IBGP maneja tanto IPv4 como IPv6. Y los atributos de IBGP sirven indistintamente para cualquiera de las dos eh, familias de direccionamiento. Entonces, el futuro es, ya está poniendo IPv6, es un paso muy bueno. ¿sí? Agreguen esto, agreguen comunidades, exíjanle a sus tránsitos también tener comunidades, decirles, no quiero desagregar este, este IPv6, este barra 32, en 700 millones de barra 48, no sé cuántos son, ¿sí? pero son muchísimos barra 48, para que este sí, este no, este sí, este no. Entonces las comunidades van a ayudar a mantener la tabla de ruteo de IPv6 pequeña. Una conversación que termina con, no quisiera tener que desagregarte este 32 en 16.000 rutas, pero... Pero, sí. Eh, usted mencionó la importancia de las comunidades, mencionó varias... Eh, como... ah, perdón, eh, mi nombre es Alejandro Sibila, soy estudiante de la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra. Eh, usted mencionó la importancia de las comunidades eh, o grupos de personas para trabajar en conjunto para promover ciertos usos como los EGP o mejores conductas uh -huh. pues, ¿cómo cree o cómo considera que, porque siendo que Bolivia es un país, como dijo mi compañero, que están saliendo muchas ISP pequeñas, están empezando a meterse en ese mundo, eh, ¿cómo cree que se podría incentivar a, a que esos grupos sean o más públicos o más conocidos para cuando no sé, se haga algún tipo de consulta a Bolivia, esos grupos no estén ocultos y tengan como el, la voluntad de participar más abiertamente. Exacto. Bueno, lo, lo primero es este, este foro. ¿sí? Este foro que tenemos aquí: la lista de correo del ACNOG, está LIA, que estaba ahí, eh, que está en el capítulo ISOC de Internet Bolivia, eh, que son todos. Son todos foros abiertos, o sea, no hay que pagar, no hay que tener una membresía, simplemente hay que tener un correo, anotarse en las listas. Eh, mañana Ariel va a estar hablando nuevamente, creo que del ACNOG, de la lista. Eh, si no, nos contactas a mí, Ariel, aquí, eh, a, la, a la gente que has visto. Eh, pero la idea es esa, justamente, del ACNOG, es no ser un grupo cerrado, eh, y justamente por eso... Es otro de los motivos por presentar comunidades BGP. Si yo me junto con los que nos juntamos siempre, comunidades BGP, ya sabemos qué es, entonces hablamos de VXLAN, hablamos de encapsulado, en encapsulado, de encapsulado, pero hay que volver a la base, ¿sí? porque todavía falta mucho desarrollo en esa parte. ¿sí? Pero te invito a que te unas a, a lacro ACRO, por supuesto. No, claro, claro, pero yo hablaba más de... ¿Cómo, ¿Cómo podría incentivar, no solo desde mi perspectiva, sino a otros jóvenes, o cómo LACNOG podría intervenir creando o sea, algún grupo focal, alguna pequeña célula que explique un poco a la gente de este tipo de... El, el, a ver, es, es, son formas de organizar trabajo, ¿verdad? Los NOGs, LACNOG aspira a ser un grupo de trabajo que cubre toda la región, pero eso no, no compite, sino complementa a grupos de trabajo nacionales o incluso regionales, o incluso de una empresa grande podría tener su propio NO. Eh, en Bolivia hay un NOG que opera a través de un grupo de WhatsApp, si sí, sí, sí, entiendo, este, no, no sé quién lo administra, pero seguramente le voy a poder preguntar a Lía, Lía Solís, ella te va a poder decir. Eh, no sé si tienen lista de correo, Yo, mi, re, mi recomendación sería que el grupo de WhatsApp está muy bien, pero la lista lo complementa porque ahí las cosas quedan mejor registradas. Si vos me pedís un bloque de configuración para hacer algo y pasártelo por Whatsapp, la verdad que es complicado. Entiendo, entiendo, entiendo. Eh, pro tip. Si van a pastear configuración de un Whatsapp a un router en producción, eh, no sé. No de un poco de miedo. No, no, no, digamos. no lo sé. Capaz que por ser, soy un poco anticuado, quizás. Sí, sí. Me dice Gabriel que preferentemente un viernes de tarde hacerlo. Bueno, o sea que eh, una cosa no complementa a la otra. O sea, unite al ACNOC, invita a todos que se unan al ACNOC, pero eso no quita que vos hagas tus propias reuniones, te juntes con gente, hagas tu grupo de WhatsApp, te unas al grupo de WhatsApp de Bolivia. Claro, porque igual entiendo que el tema de... O sea, no hace falta, sí o sí, tener el sello del ACNOC para poder reunirnos y hablar de no, no. No, no, esto, a ver, no, no, no es una, eh, A ver, no estamos construyendo una organización verticalista, no, no, es un, no, no son las Naciones Unidas, esto claro, digamos. Sí. Este es un grupo que tiene la particularidad de tener gente de muchos países, porque hay una, una, por la propia naturaleza de Internet uh -huh. hay problemáticas que son transnacionales, y después naturalmente hay problemáticas que son nacionales. Si vos tenés un tema con una ruta que te anuncian a través de un equipe, eh, el eh, tu vecino de enfrente, y no tiene, o sea, el resto de la región no te va a poder ayudar mucho. Tenés que ir, golpearle la puerta este, y amenazarlo físico, con violencia física, de alguna manera para que las cosas bien. Así se arreglan las cosas o no. Entiendo, entiendo. Gracias. Ah, está un poquito anticuado, pero por ahí a veces vieja se... guardia, pero efectiva. Gracias. Perdón. No, no, no adelante. adelante. Uh, buenos días, eh, Gerardo Huerta, vengo invitado al programa de becas. Eh, mi consulta era sobre el invitado especial de RPKI que estabas hablando. Eh, entiendo desde de los tutoriales que estábamos teniendo el lunes, que es como un, una, un método de seguridad también para, para el anuncio y la validación de, de rutas PGP, eh, Si bien se hace con, con criptografía a través de firmas digitales, eh, ¿por qué no es tan adoptado, digamos, como el dato que estaba dando, que solo el 20% de las rutas que te anuncian viene eh, con válido, no? ¿Por qué no están adoptados como otro sistema de autenticación, como lo puede ser este, un certificado digital en una página web, como un TLS? así. Yo creo que es ignorancia más que nada, no, no, no saber que existe. Eh, muchas veces también la gente lo conoce, pero lo usa mal. Me ha pasado muchas veces que sistemas autónomos, tú, tú básicamente tienes tres campos para registrarlo, tienes el prefijo, la longitud máxima y el sistema autónomo. A veces tienen un, un barra 32 de IPv6. El máximo que ponen es un barra 32. Y el sistema autónomo 65.508. Y luego empiezan a, a propagar barras eh, 32, 36. ¿Sí? Entonces ese filtro no lo deja pasar y lo toma como inválido porque el máximo es un barra 32. Entonces, hay un montón de cursos, hay un grupo que se llama Manners, eh, la CNIC tiene una, la página de, de preguntas frecuentes, es excelente, está en castellano eh, para, para, para poder utilizarlo. Y ahí cómo funciona ya, el, el, eh, es todo un tema más sí, largo, o sea, pero eh, es... No podemos conversar, no, Laura, pero lo que dice Tomás es tal cual. Eh, hay un poco de desconocimiento y un poco de miedo. Dice La gente dice, Ay, voy a crear el ROA y voy a romper algo. No, no vas a romper nada. Eh, al contrario, te vas a asegurar que a medida que los proveedores que empiezan a habilitar validación de origen en sus redes, te sigan aceptando tus rutas. De hecho, ya han habido un par de episodios, pequeños episodios de pánico, le diría yo, cuando, por ejemplo, eh, los calles de Google prendieron la validación de RPKI. Y ahí se generó como una corrida, que la vimos, de hecho, vimos crecer la cantidad de ROAS. Pasó lo mismo cuando AT&T en Estados Unidos para los tránsitos empezó a pedir lo mismo también tipo corri tipos de corridas bancarias pero corridas de robas este a ver todos funcionamos un poco así cuando nos aprieta el zapato ahí vamos y hacemos cosas o sea así que no me este yo ni siquiera diría que es tan bajo a mí parecería que está bastante bien este sí decía demoró mucho tiempo en, en en llegar a una cierta adopción adelante Gracias. Eh, bueno, eh, un poquito queriendo aclarar la participación de mi compañero de Bolivia, tal vez lo que él está planteando es un tema más básico, eh, es decir, eh, sabemos que la comunidad es abierta para los que hemos participado en algunos LACNICs, lo entendemos y ya entendemos cierto nivel de discusión sí. técnica. Y claro, eh, pero hay que entender que en un ISP pequeño las cosas están juntas, ¿no? Temas de infraestructura, de, de routers, de switching, están, están juntas. En cambio, en una empresa más grande, eso ya está completamente Exacto. separado en diferentes departamentos y responsables. Entonces, es como que en el NOC de Bolivia hoy están eh, empresas muy grandes, ¿no? Entonces, el nivel de discusión y complejidad está en otra escala. Y claro, al. al a alguien que está hablando tres idiomas entra alguien y va a preguntar cómo es el abecedario, es un poquito tal vez el conflicto que pueden tener los que están empezando. Entonces que simplemente puedan aclarar que esta es una comunidad abierta, se puede abrir otro grupo técnico de discusión donde hay más eh, temas básicos y así la gente va escalando y llega al nivel que necesite para, para entrar a la comunidad y hacer que el BGP funcione lo más ordenado posible. De hecho, Bolivia está entrando a esto con una brecha digital bastante grande que se está reduciendo muy rápidamente. Yo creo que es, es muy bueno que en este momento se apliquen medidas de capacitación para que ya no cometamos uh -huh. errores que se han hecho antes. Es, es más fácil hacer algo nuevo que cambiar algo viejo, ¿no? Entonces, si hay pv6 de frente, yo qué sé. Gracias. Bueno, yo, yo, un último comentario es, no hay pregunta estúpida, como era Ariel, no hay pregunta estúpida, es peor escribir el comando en producción y que se caiga toda la red, ¿sí? Entonces... Eh, si bien van a ver que los exponentes de aquí tienen un, un nivel muy alto técnico, hay referentes, lo estoy viendo a Hugo de DNS, hay eh, referentes con conocimiento eh, muy alto. Eh, también eh, aceptamos las preguntas, o sea, no hay pregunta estúpida. O sea, yo no nací sabiendo BGP, ¿sí? Hugo no nació naciendo, sabiendo DNS, Carlos no nació CTO de la CNIC. ¿Sí? Nos fuimos haciendo justamente, más o menos, Carlos, sí, pero eh, nos fuimos haciendo de trabajo de experiencia, de romper el router a las 3 de la mañana, de poner mal el prefijo y que no se propague. ¿sí? Bueno, pues una última pregunta o comentario, Ariel Weger, y, y nos vamos. Recuerden, por favor, que había regalito para las preguntas, así que acérquense los que estuvieron participando en el micrófono con Charlie, que les va a. Hacer un presente. Muy bien. Charlie. Eh, Tomás, hay una pregunta cortita. ¿Hay algún repositorio o hay algún lugar donde estén anotadas las comunidades de cientos miles de, de proveedores? Porque yo siempre recurro al wiki del Brasil Pirinforum, que tiene un listado interesante, más o menos cercano a donde estoy yo. ¿Hay algún lugar donde yo pueda ir a ver qué significa cada comunidad? Está el wiki de, de, de justamente de brasileño que vos mencionaste. Hay una página de web que es un consultor de internet que es, en un momento juntó todas las, todas las comunidades. No me acuerdo bien ahora el nombre. Eh, pero lo que hago yo, la verdad, es Google eh, AS1234 Comunidades. Capaz pero, que sería un proyecto lindo para, para armar una recopilación. Sería muy lindo, sería muy lindo. Eh, los que lo tienen muy muy bien documentado siempre son los IXPs Muy bien, bueno pues un aplauso grande para Tomás Lynch nuestro keynote y además como ya saben van a andar acá todo lo que queda de semana, así que atrápenlo por los pasillos, pregúntenle, ahí está Muchísimas gracias continuamos para la próxima presentación que se llama Un cambio interesante se avecina en BGP RFC 9234. Eh, nuestro ponente va a ser el señor Alejandro Acosta, ingeniero y coordinador de I D en LACNIC. Lo recibimos con un aplauso, por favor, en el escenario. Bienvenido, Alejandro